Eh, un buenos días y bienvenidos a este webinar de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Eh, hoy vamos a, a tratar con un panel de lujo eh, el nuevo programa europeo EU4Health. Eh, trataremos la visión y las oportunidades de financiación. Y son las diez y media. Damos un minutito para que os vayáis conectando. Hay unas ochenta personas registradas. Eh, bueno, pues eso, bienvenidos a todos y, y paso la palabra a, a Sergio Pérez, que es nuestro director general de Acción Exterior de Navarra, para presentar el webinar. Bueno, pues nada, buenos días, eh, Feliz viernes, estamos a viernes. Eh, muchas gracias, Beatriz, por la pequeña introducción y, y nada, eh, muchas gracias también a las personas asistentes a este webinario, a este foro permanente de encuentro. Eh, no voy a ser muy extenso, simplemente voy a dar la bienvenida. Como hemos dicho, teníamos eh, creo que alrededor de 80 personas inscritas, por lo tanto, bueno, pues estamos muy contentos de que haya despertado el interés eh, este webinario. Este webinario que bueno, luego os anunciaremos que, que va a ser de los últimos que organizamos en formato eh, online, o bueno, de los últimos, porque el siguiente día lo haremos de manera presencial en Pamplona, el 17 de diciembre, y luego os contaremos un poco eh, en qué va a consistir. En un primer eh, lugar, simplemente quería agradecer a las personas que estéis participando, pero eh, sobre todo a los ponentes, las las personas que hoy vais a, a intervenir. Eh, contamos con Isabel Isabel la la que que la principal principal la health health crisis management management la la así que Isabel, que Isabel, por gracias por estar hoy aquí con nosotros, que nosotros, vas nos vas a of en lo que es el programa the University of el programa de la University por la salud. of eh, Carlos University que es el of general eh, de of the University of the University of eh, hacer una pequeña intervención y de introducir, bueno, el punto de vista del de, de Gobierno de Navarra en este aspecto. Contamos también con Miriam Caravantes, de la de Network de la Universidad de Navarra, que eh, hablará sobre esta red y la participación de Navarra en redes europeas, y también con Beatriz Giralá, la técnica de la Oficina de Bruselas, que nos contará también cuál es la participación de Navarra en redes europeas, especialmente en la temática de salud. Ella es muy activa en RIM, en el grupo de salud, porque ha sido seleccionada última, eh, recientemente para coordinar eh, el grupo de salud de, de esta red de RIM. Así que bueno, luego tenéis ocasión de conocer la experiencia. Comentaros que esta jornada, eh, Force este de Encuentro, la marcamos en la edición penal de acción exterior en lo que es nuestro plan de acción exterior un plan que tenemos ya eh, en fase de aprobación y que pronto eh, daremos a conocer y podremos compartir con todos vosotros y vosotras. Este Plan de Acción Exterior 2022-2024 pretende ser la guía del Gobierno de Navarra en cuanto a las actuaciones de eh, la acción exterior, la política de acción exterior de, de nuestra Administración. Contemplamos tres ejes, el eje 1 es Navarra en Europa, el eje 2 es Navarra Transfronteriza y el eje 3 es eh, Navarra en el Mundo. Dentro de este primer eje, este Navarra en Europa, lo que pretendemos es llevar a cabo una serie de actuaciones, actividades, medidas que eh, logren posicionarnos en Europa de manera más fuerte a través de la participación de instituciones europeas como la Comitología de la Comisión, la CARUE, el Comité de las Regiones, otras instituciones y también la participación en foros y redes que sean de interés estratégico para Navarra. También llevamos a cabo esta actuación a través de la Oficina de Proyectos Europeos, la directora de Oficina Carmen Miel, que consiste en ayudar a toda la Administración a lograr financiación, a conseguir financiación del marco financiero plurianual 21-27. Y, por último, a través de la Delegación de Bruselas, que hoy está con nosotros Beatriz, que es de donde eh, organizamos este webinario eh, Bueno, que conozcáis también que los foros permanentes de encuentro este venimos analizándolos eh, con bastante afluencia. ¿Lo audiencia No tiene acceso. Ah, vale, perdón. Que los juegos permanentes de encuentro los venimos realizando en, en, en diferentes eh, viernes y que han tenido una afluencia bastante importante, con alrededor de entre 80 y 100 participantes y que lo que pretendemos con los mismos es acercarnos a Navarra, acercar a las personas de Navarra, la comisión y que os contén, pues temas interesantes, como en este caso es el for 4 health ¿no? eh, las eh, oportunidades de financiación en el tema sanitario. Eh, los foros eh, las dividimos en la Estrategia de Especialización Inteligente. Están basados siempre en temáticas S3. Como sabéis, eh, salud es una de las temáticas prioritarias eh, en la Estrategia de Especialización Inteligente y es por ello que organizamos este evento. Y bueno, antes de dar la, la palabra y dar paso a carlos al director general de, de, de salud de gobierno de navarra sí que me gustaría anunciaros que como os he dicho al principio que el próximo foro permanente de encuentro lo haremos ya de manera presencial lo haremos ya en pamplona tendrá lugar el 17 de diciembre eh, por lo tanto eh, os eh, recomendaría que, que guardaseis esa fecha que la agenda 6 en el calendario porque además va a ser un tema que seguramente las personas que estáis hoy aquí participando os va a resultar de interés, ya que trataremos la misión cáncer. Entonces, eh, repito, el 17 de diciembre tendremos ya el evento Foros de Salud en Misión Cáncer y contaremos también con diferentes personas de la comisión, del Instituto de la Carlos III, del Gobierno de Navarra, eh, como no puede ser de otra manera y eh, tendréis ocasión también de hacer networking y de eh, tener la información más actualizada posible en, a esa fecha, 17 de diciembre, sobre la misión Cáncer la de Horizonte Europa y que creo que, que podéis encontrar muy interesante. Bueno, por mi parte, desde Acción Exterior, simplemente volver a agradecer y abrazo de la palabra a Carlos. Que, Carlos, cuando quieras, eh, agradecerte también tu tiempo que hoy aquí con nosotros y encantado de que eh, participes eh, que formes parte de, de este fósforo en de encuentro. Así que, Carlos, en cuanto puedas, eh, tuyas la palabra. No sé. A ver si. Carla, no sé si está por ahí Carlos o Beatriz. ¿Posible eh, que esté muteado? En teoría, sí, eh, en teoría se tiene que desmutear él y ya está. Ha, ha funcionado antes. ¿Y lo estáis viendo? ¿O ¿Estáis viendo su participación? ¿O no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, igual, creo eh, que estamos eh, teniendo... ¿Tiene, tiene el micrófono muteado. Sí, ahora mismo, sí, estoy viendo ahora en pantalla que eh, están... Sí, igual pasamos a, eh, más a. Más adelante, ¿no? Sí, igual pasamos con Isabel y luego, después de la intervención de Isabel, eh, seguro que. Hola, ¿se ¿Sí oye? Ahora sí, ahora sí, ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí. Carlos, pues, eh, oye, cuando quieras. Perdonar, eh, porque debe ser que esto de la tecnología no es lo mío. Disculpar, ¿eh? Bueno, mmm, buenos días, Egunon. Y gracias, Sergio, Beatriz y a todo el equipo que habéis programado. Y me vais a permitir una licencia personal y poética. Isabel, es un, es un gran placer eh, verte, aunque sea de esta manera. Hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Y, y bueno, un, eh, muchas gracias también por poderte ver, aunque sea así, por un ratico, y por participar en este webinar. Mm, en, en cinco minutos voy a, voy a intentar eh, compartir eh, tres ideas que me parecen relevantes con respecto al tema del, del seminario ¿no? que se plantean. Eh, primero, el impacto del, de la pandemia de COVID en Navarra. Bueno, eh, hablar del impacto de una de una pandemia tan tremenda como, como la COVID eh, en Navarra o en cualquier parte no es de, de un minuto ni de dos minutos. ¿no? Eh, además, creo que está por hacer también un, eh, un trabajo, una evaluación del impacto de los impactos. ...que la pandemia está teniendo, no solamente ha tenido. Vengo ahora mismo de una jornada de salud mental... ...con los profesionales de salud mental aquí en Navarra... ...con las hermanas hospitalarias. Y con profesionales de salud mental... ...precisamente estábamos eh, comentando un impacto... ...que todavía está muy mal estudiado... Eh, ...porque conocemos bastante bien, tenemos datos... ...de cuál está siendo el impacto, por ejemplo, a nivel económico... ...cuál es el impacto, conocemos bien, a nivel social... Eh, sin embargo, el impacto emocional, el impacto en la salud mental de la sociedad, de las personas, y no hablo solamente de las más vulnerables, que por supuesto, sino en general del conjunto de la sociedad, eh, lo tenemos desde mi punto de vista muy mal medido, pero sí que tenemos indicadores indirectos que no, no hay tiempo para desarrollar ahora, obviamente, que nos están indicando que tenemos ahí un potencial eh, de reto impresionante en los próximos tiempos, meses y años, eh, y en el conjunto de la sociedad, ¿eh? no solamente en lo que habitualmente identificamos como personas especialmente vulnerables. Eh, hay, que, hay que estudiarlo y, sobre todo, hay que también responder en modo contingencia. Cuando tuvimos la primera, la primera fase, la más aguda de la pandemia, eh, aquí en Navarra, como en, en todos los lugares, los hospitales, por ejemplo, y no hablo ya de la atención primaria, cómo hubo que improvisar otros tipos de atención eh, no presencial, por ejemplo, y de qué manera con los circuitos COVID y, y, eh, y en fin, cómo se tenía que atener, atender a la gente. Pero los hospitales, si recordáis bien, en cuestión de un día aproximadamente se montaban eh, nuevas eh, hospitalizaciones, plantas de hospitalización de, de, de enfermos COVID. En cuestión de día y medio... Medicalizábamos un hospital, el Iruña Park, en Pamplona, por poner un ejemplo, y lo convertíamos en un, eh, digamos, pseudo-hospital de atención a pacientes COVID. Eso nos dio, eh, digamos, la emergencia, la contingencia a COVID. Sin embargo, en otras cosas, en los sistemas, para nada nos hemos puesto en ese modo contingente. Y pongo el ejemplo de la salud mental y podía poner otros ejemplos también a nivel, no solamente de los servicios sanitarios, sino del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en salud mental, no nos hemos adaptado y los servicios de salud mental en esta comunidad, y supongo que no es solamente en esta comunidad, no están en el modo COVID de poder readaptarse urgentemente para atender lo que hay y lo que viene, sobre todo en términos de salud mental, con los recursos que tenemos. En fin, bueno, es, este es un, eh, un reto que creo que tenemos de, de futuro importante. Eh, segunda idea que me gustaría compartir, oportunidad. Oportunidad no solamente en cuanto a los fondos europeos, que por supuesto que sí. Navarra, y lo hemos dicho un montón de veces, eh, con toda la en fin la pequeñez geográfica, el número de habitantes, etcétera que eso es obvio, sin embargo tiene algunas ventajas eh, y tiene algunas oportunidades en términos estratégicos eh, muy importantes. ¿no? Y en el campo de la salud esto es obvio, en, eh, lo sabemos perfectamente, porque tenemos un ecosistema de salud tremendamente importante para, digamos, la pequeñez en términos geográficos y numéricos del número de habitantes que hay en Navarra. Tenemos dos grandes hospitales universitarios, la Clínica de la Universidad de Navarra y el nuevo Hospital Universitario de Navarra, también de referencia para el conjunto de la comunidad. Tenemos dos centros de investigación. Eh, aplicada eh, en relación con el, el mundo de lo biosanitario bastante punteros, eh, relativamente hablando, comparativamente hablando. Me refiero, por ejemplo, al CIMA del, eh, de la Universidad de Navarra y a Navarra Biomed, que pertenece, digamos, a la parte, al subsistema público. Tenemos dos universidades eh, y dos facultades de medicina, la de la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, dos facultades también de enfermería, aparte de otras instituciones que forman profesionales sanitarios. Y tenemos también un mundo empresarial relacionado con lo biosanitario en sentido amplio, eh, pues eh, muy de referencia, eh, desde luego para una comunidad pequeña como es Navarra. Y no estoy pensando solamente en CINFA y en las, y en las grandes empresas eh, sanitarias, que hay varias e importantes, sino también hablo en todo el mundo relacionado indirectamente, pero con lo biosanitario industria alimentaria, eh, de papel puntero y en vanguardia en alguna investigación. Bueno, en definitiva, creo que tenemos un, una oportunidad eh, grande de aprovechar la experiencia que hemos tenido aquí en la pandemia y de alguna manera pilotar en este ecosistema importante en salud, por eso está identificado en la famosa estrategia que conocéis bien de especialización inteligente etcétera como uno de los eh, lógicamente de los eh, nichos de oportunidad para navarra no precisamente todo lo relacionado con lo sanitario con lo biosanitario y creo que ahora el, eh, la unión europea está claro que ha hecho una apuesta por eh, por reforzar por apoyar tenemos todos los fondos no solamente los react de resiliencia los que vienen aparte de los estructurales y de los normales una apuesta muy potente por recuperar y eh, en, en esta fase de pandemia todavía, de transición, eh, de pandemia y, por supuesto, hacia la pospandemia y todo, los, eh, todo lo que ha impactado en, en Europa y en los países europeos y en las regiones europeas eh, lo que ha venido de la COVID. Eh, esto es eh, hay que concretarlo. La oportunidad estoy convencido que está ahí y que tenemos condiciones objetivas, concretas, para poder eh, optar primero y optar desde una posición eh, creo que suficientemente sólida precisamente por esa singularidad que tenemos en este campo de lo sanitario y de lo biosanitario y también, aunque insisto, desde una comunidad pequeña, pero un nivel de excelencia profesional en el mundo de la investigación, en el mundo de la asistencia sanitaria, que es de yo creo que eh, claramente conocido y reconocido. Y, bueno, yo creo que ya me he pasado de los minutos que, que habíais comentado. Eh, a mí me gustaría que esto solo fuera un aperitivo, Sergio. No sé en qué formatos, no sé si en la jornada de diciembre que has anunciado de, del cáncer o, o cuando consideréis oportuno, pero creo que necesitamos, eh, eh, necesitamos espacios como este para poder profundizar e implicar a todas las actrices y a los actores que están, que son instituciones, que son universidades, que son hospitales universitarios, eh, que son profesionales concretos, que están desarrollando ideas y haciendo investigación para mejorar los servicios sanitarios, para que juntos podamos de alguna manera eh, identificar claramente cómo podemos aprovechar las oportunidades que sin duda las está viendo y las va a ver en el espacio europeo y en las instituciones europeas. Y por mi parte nada más, que, que el seminario siga con buen pie y, y muchísimas gracias Isabel, con, con todo el cariño del mundo, además me imagino que intervienes ahora. Eh, yo, yo no me, me puedo quedar, me voy como siempre de brotes, porque tenemos, eh, en fin, ahora mismo tenemos uno eh, vigente que hay que atender eh, urgentemente, pero que tengáis una jornada, que tengamos una jornada de lujo. Muy bien, muchísimas gracias Carlos. Y también el eh, trasladarte que valoramos mucho el esfuerzo de que hoy nos acompañes y que hayas hecho esta eh, pequeña intervención recogiendo el guante, como decías, efectivamente la jornada del 17 pretende ser una jornada en la que todos los agentes que ya has nombrado, eh, tanto los centros de investigación como los hospitales universitarios como los centros educativos estén presentes y como gobierno también todos los departamentos que… Eh, tenemos que ir todos a una comisión cáncer, este evento del 16 de diciembre, en el que sí se prevé la participación de muchas de las personas que hoy están asistiendo, asistiendo al webinario Estamos todavía eh, finalizando el programa, pero en cuanto podamos compartirlo y podamos hacer partícipes a todas las personas, eh, estaremos encantados de hacerlo. Beatriz, te cedo la palabra para que. Eh, Muy bien. Isabel. Pues muchas gracias a los dos por esta introducción. Y ahora pasamos a, a la presentación de Isabel de la Mata, que como decía nuestro director, es Principal Advisor para Salud y, y Gestión de Crisis en la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Y te damos la palabra y recordar a los asistentes que sobre sí. las once eh, y cuarto tendremos un ratito para preguntas y debate, por si queréis ir poniendo ya vuestras preguntas en el chat. Adelante, Isabel. Hola, buenos días, Carlos, encantada de verte por fin, Por siempre decíamos el mes que viene, el mes que viene viene a Bruselas y claro, hubo una pandemia y el mes que viene no sé de qué año va a ser, pero algún día, algún día llegará. Eh, intento compartir eh, mi, mi presentación y no sé si se ve, ¿me podéis confirmar? ¿Se ve? Sí, vale, perfecto entonces. Bueno, yo voy a hablar sobre el programa de salud, el eu for health eh, Esta es una de las derivas también de la, de la pandemia porque, como recordaréis, hasta, hasta el año 2020 teníamos un programa de salud, el tercero, eh, que se acabó entonces, 2014-2020, que era chiquitito, eh, 460 millones fue el último, es decir, que nos tocaban unos 60 millones eh, anuales y ahora hemos pasado a un programa bastante más sustancioso. Eh, todo esto también se gestó en la Semana Santa del año 2020 cuando vimos que había que eh, hacer un esfuerzo extraordinario y que la salud era muy importante, cosa que llevábamos diciendo eh, muchos años con escaso éxito o con mediano éxito y que por fin había una oportunidad de ponerlo a nivel de, de, otras, de otras áreas de acción y eh, tener un programa sustancial que ayudase a los Estados miembros a resolver los problemas que teníamos en la pandemia, prepararnos para que no volviera a ocurrir, reforzar los sistemas sanitarios, etc. O sea, este programa, el cuarto programa, en realidad es una, una respuesta a la COVID-19 con una visión muy ambiciosa que está basada en salud pública y es la mayor inversión que ha tenido lugar nunca en, eh, en, en salud. Es más, incluso superaba la propuesta inicial al programa Horizon para Salud, que siempre era como eh, la gran esperanza, lo que lo que todos mirábamos el, en términos de inversión. Esta vez se propuso muchísimo más para, para el programa de salud. Inicialmente la comisión propuso 9.000 9, 9 mil millones de euros que durante las negociaciones, pues al final han quedado en 5.300 millones de euros para siete años, que no está nada mal, es más que está muy bien, eh, teniendo en cuenta lo que he dicho que antes eran 460 millones de euros para, para siete años también. Otra, otro mensaje que es importante. En el, en el programa de salud es que 20% mínimo se reserva para promoción eh, de la salud y prevención de la enfermedad. Siempre tenemos esa cifra del 3% que, lo de, que los sistemas sanitarios dedican a salud pública, a prevención y promoción. Bueno, pues nosotros eh, vamos a marcar que al menos 20% tiene que ir eh, a esto, eh, es decir, una multiplicación una sustancial. Eh, para también dar una señal de lo que debería ser, lo que deberían ser las inversiones en los, en los países. Eh, ponemos también un límite, o sea, nos movemos con mínimos y con máximos, un, eh, los gastos administrativos que tienen que ser lo, lo mínimo posible, con un máximo del 8%, que vamos a poner también una cantidad para eh, la parte de salud global para las, los, los compromisos internacionales que tenemos en salud global, principalmente con la OMS, pero no solamente. Y luego también ponemos también un máximo para el stockpile, de forma que no se convierta este, este, programa, este programa tan ambicioso en comprar eh, productos para, para próximas pandemias, en caso de, de, de próximas pandemias. Esto es un máximo del 12,5%. Es decir, que vamos a dedicarlo a... Eh, trabajar en cosas de ahora y no solamente en almacenar productos. El, el programa es un reglamento. El reglamento, como sabéis, es el máximo nivel legislativo en, en la Unión. Es, no es el primero. El tercer programa también, también fue un reglamento. Sí, también da, da un mensaje. Un mensaje eh, de que esto no es una decisión de la Comisión, no es, no es algo pequeñito, es un reglamento. Tiene ese rango legislativo. Se aprobó en marzo del de 2021, es decir, nos, nos ha dejado con un año 2021... Que no podremos, no serán siete años iguales de programa 2021-2027 porque entre que se aprobó en marzo y luego el programa específico de, del año 2021 se aprobó en junio, pues eh, nos queda medio año. Es decir, que este año 2021 solamente eh, tendrá una financiación de 360 millones, lo que es casi el total de los siete años anteriores. También es un, un, un buen mensaje. El programa de salud tiene estos cuatro objetivos generales, que tampoco es que difieran mucho con objetivos previos, es decir, mejorar la salud, proteger a las personas de las amenazas transfronterizas para la salud, mejorar el acceso, la accesibilidad a los productos sanitarios, productos farmacéuticos y reforzar los sistemas sanitarios. Estos son más o menos los mismos, los mismos objetivos que siempre, pero que luego los desglosamos en estas cuatro, en estas cuatro áreas, donde se dedica bastante a, a sistemas sanitarios, eh, teniendo en cuenta la discusión que siempre tenemos sobre la subsidiariedad y que esto es competencia de los Estados miembros, pero al final, eh, y en el caso de la pandemia, y lo ha explicado muy bien Carlos también, eh, lo que necesitamos fue reforzar los sistemas sanitarios y mm, no solamente necesitamos reforzarlos, esta vez nos ha pillado un poco de sorpresa, sino prepararlos para que eh, si vuelve a pasar esto eh, puedan responder rápidamente e in inmediatamente. Eh, se ha hecho un gran esfuerzo en la parte de digital, todos los, eh, los países y no solamente con, con este instrumento o lo van a hacer, sí sino con todos los otros que se han mencionado y todos los de, dentro del Next Generation European Union. Eh, digital es, eh, es fundamental, no es lo único. Eh, tiene que tener en cuenta que se necesitan infraestructuras básicas que no siempre están disponibles, que no todo el mundo tiene acceso al digital que no, físico y eh, de educativo. Tenemos que pensar en las, en las personas eh, más mayores eh, que no, no se sienten cómodos con, con la parte digital o no tan cómodos. Luego que hay servicios que no se pueden prestar tan bien. Eh, digitalmente, pero sí que hay, ha habido mm, pruebas prácticas como ha sido el Covid Safe, el, las apps no han funcionado tan bien, pero el, el pasaporte Covid o lo que se haya venido llamando pasaporte Covid eh, sí, eh, bueno y otros y otros ejemplos para poder prestar atención sanitaria de una forma más eh, efectiva y, y eficiente. Eh, no nos olvidamos, por supuesto, de toda la parte de, de prevención. Eh, y de, de la preparación y la respuesta eh, y también una parte para complementar los, los, las reservas nacionales de productos sanitarios pero como he dicho no lo único y la, eh, también va a tener mucha importancia en este, en este programa los profesionales sanitarios y la eh, formación y el trabajo con los profesionales sanitarios el programa se va a implantar más o menos como los otros va, va a haber eh, grants para proyectos Va a haber contratos, eh, public procurement, va a haber premios. Recientemente se acaba de, de convocar el EU Health Hour eh, de, este, de este año, que estará dedicado a salud mental y también a prevención del cáncer. Bueno, el cáncer, como es una de las misiones y uno de los temas horizontales del programa, es muy importante, eh, trabajar con niños y adolescentes para que tengan hábitos que ya estén inmersos en ellos, eh, a lo largo de, pues, de, de, de la vida escolar, pero también eh, la atención a la salud mental, porque ha tenido un gran impacto durante esta pandemia y es un gran problema. Silente, se decía al, al principio, y yo no creo que sea tan, eh, que esté tan escondido, sea tan silencioso, sino que eh, se ha materializado y es uno, uno de, los, de los grandes problemas sanitarios que tenemos en este momento. Este programa, por supuesto, no está aislado, tiene sinergias con muchos otros programas, como el del el Horizon, el, el Erasmus, el Mecanismo de Protección Civil, etc. Es decir, todos los, los programas eh, nos coordinamos para eh, no, que no haya duplicaciones, pero que, que tampoco haya eh, agujeros. Esta, esta imagen muestra bien que algunos agujeritos quedan ahí, eh, pero lo que se trata es de intentar... Eh, pues que podamos eh, actuar en los mejores intereses de, de, de los países y eh, ayudar a, a, a que la situación mejore. Eh, el programa 2021, porque aparte de tener el general aprobado, necesitamos año a año aprobar el programa de trabajo. Eh, la comisión hace la preparación, consulta con los diferentes stakeholders, eh, los más importantes son no, no por... Eh, que los otros no sean importantes, sino porque son los colegisladores, es el, el Consejo y el Parlamento, y finalmente, bueno, se adopta. Eh, se adoptó el 24 de junio, tiene estos 311 11 millones y tiene una serie de prioridades dentro de las prioridades generales eh, para, para este año. Entonces, vamos a tener también eh, las, las cuatro patas, que responden a los objetivos generales y con una visión horizontal que es el cáncer, eh, prevención de la enfermedad, preparación de crisis, sistema de salud y, y profesionales sanitarios y la parte digital. Esto no es, no es nada nuevo y con unas eh, eh, acciones, o sea, lo que intenta, el, el programa de salud a lo que responde es a las políticas sanitarias y por tanto tiene que dar esa posibilidad de financiar actividades que implementen las políticas sanitarias? ¿Cuáles son las políticas sanitarias a nivel europeo? Bueno, tenemos las lo, que diríamos políticas sanitarias duras, que son las que implantan legislación. ¿Qué legislación tenemos? Tenemos tabaco, tenemos eh, sangre, tejidos, células y órganos, medicamentos y productos sanitarios. Esa es la legislación fundamental para ello. Tenemos una de las, eh, lo que se ha llamado flagship initiatives, a, a nivel de la comisión, que es el cáncer, el, el plan... Eh, europeo para combatir el cáncer, eh, a eso tiene que responder también el programa. Tenemos la lucha contra el COVID-19, esto es fundamental y allí eh, hay en dos, dos visiones, una que va a ayudar a la implantación de European Health Union eh, y las, las diferentes, los diferentes reglamentos que se están aún discutiendo con, con el Consejo del Parlamento, que que son eh, el reglamento de amenazas sanitarias transfronterizas. El, el reglamento de modificación del ECDC y el de modificación de la Agencia Europea del, del Medicamento y también la preparación de GERA, la, la Autoridad de, de salud en, pre, en Preparación y Respuesta. Y luego la Estrategia Farmacéutica Europea, que también eh, se anunció el año pasado y, y que eh, se está implantando ahora eh, no solamente con posible cambio en la legislación existente, la eh, legislación farmacéutica general, los medicamentos huérfanos y los medicamentos pediátricos, sino también trabajar en la calidad de los medicamentos y también en los tipos de, de, de medicamentos. Eh, para las difer los diferentes eh, patas, de las, la, las cuatro patas tienen un presupuesto. Y con unas prioridades y unas acciones específicas. Eh, la preparación de crisis tiene un presupuesto de un poco más de 100 millones de, de euros y donde las prioridades son, eh, bueno, pues desde la preparación de, de GERA, como ya he dicho, la resistencia antimicrobiana, la iniciativa de inmunización eh, y todo lo que tiene que ver con enfermedades transmisibles. En sentido amplio, incluyendo el One Health eh, Plan, ¿vale? una salud eh, que combina estratégica, la estrategia medioambiental, animales, eh, comida y humanas. Y, humanos. y en, todos, eh, en todas estas eh, patas va a haber joint action, va, va a haber grants, action grants y va a haber eh, eh, contratos eh, diferentes. Eh, estos son algunos ejemplos de lo que se va a poner en marcha. Join action, por ejemplo, para evaluación del riesgo de enfermedades sanitarias, eh, grants eh, en resistencia antimicrobiana en general y luego como, como contratos, pues eh, va a haber al, eh, algunos estamos preparando ya en, en combatir la eh, mala información, misinformation and disinformation, son mala información y desinformación en, eh, en cuanto a, a vacunas Vacunas en general, no me refiero solamente a vacunas de, de COVID. En, en la rama de prevención de, de enfermedades hasta tendrá 100 millones de, de euros también con las prioridades de promoción y, y prevención para enfermedades no transmisibles, la parte de cáncer, mejorar el desarrollo precoz, de alto estándar en diagnóstico y tratamientos y calidad de vida. También con Join Action, sous eh, En este caso vamos a trabajar también con organismos internacionales, o eh, OCDE, y la, la OMS, principalmente, eh, estas son eh, grants eh, directas, es decir, que no compiten con, con ninguna otra entidad y también eh, contratos. Para sistemas sanitarios tenemos 68 millones y para eh, la, la parte de… Eh, bueno, esta es una acción grande, aunque tenga… Eh, menos dinero adjudicado, pero, pero es muy amplio en cuanto a diferentes eh, actividades que se van a, a llevar a cabo y, eh, y, como he dicho, tiene una parte importante de eh, profesionales sanitarios. Y luego la parte digital que tiene, pues los 30 millones que, que quedan de los 311 que hemos dicho que íbamos a tener este, este año y aquí la principal prioridad es eh, el European Health Data Space tanto en uso primario como en uso secundario de, de datos sanitarios. Eh, esta es la, la división eh, por las eh, diferentes eh, actividades, que en cuanto a Grant. Y a, y, a, y a contratos es eh, prácticamente lo mismo, con una parte mínima del 1% para, para premios y luego otras, eh, otros gastos variados. Pero bueno, lo que es importante es que, porque también se ha discutido mucho con los stakeholders, que no nos movemos totalmente hacia eh, contratos, sino que queda una parte amplia de, de, de grant, de proyectos para, eh, respondiendo a iniciativas tanto de los eh, Estados miembros como de, de los otros participantes. Eh, la CHAFEA, que era la agencia que se ocupaba del programa, se cerró. Se cerró eh, cuando acabó el programa anterior y ahora tenemos la JADEA, que es la, la Agencia Europea Ejecutiva de eh, Salud y Digital. Eh, se estableció en, en febrero. Eh, cuando está a punto de aprobar el, el programa y eh, se va configurando todavía, o sea, va sumando estructura, todavía no está al 100% de su capacidad y eh, esto eh, se coordina con lo que en Santé llamamos la EU4Health, la, la Task Force, task force eh, una serie de personas horizontales que están trabajando en el, en el programa con un mixto de competencias técnicas para responder a las, a las iniciativas políticas, eh, eh, policy, eh, pero también eh, que pueden transformar esto en, en, en actividades concretas, eh, financiación. Eh, para la, ¿Cómo se va a implantar el, el programa? Bueno, tenemos ya hubo una, una primera oleada de, de acciones conjuntas, de las Join Actions, eh, que empezó en la primera semana de, de julio y habrá una segunda, una segunda ola en la, que estamos, en la que estamos ahora, que también empezó en la misma semana, pero, pero lleva un, una de, de deadline que es, eh, es posterior. Eh, también quiero decir que la semana que viene, el día 28, el día 28 que es eh, jueves, eh, de 10 menos cuarto a una y media habrá un seminario eh, dentro a través de la EU Health Policy Platform eh, y que por supuesto todos están invitados a participar en él. Eh, para las otras grants eh, como, como he mencionado, bueno la primera oleada eh, tenía una deadline que fue el 15 de septiembre, es decir, ya, ya se ha acabado pero hay una segunda que se lanzó el 14 de octubre, que es sobre lo que se informará eh, específicamente la semana que viene y que dura hasta el 25 de enero del 2022. Estas son las, eh, las convocatorias abiertas, para propuestas eh, abiertas. Eh, luego, bueno, seguimos eh, negociando los acuerdos directos con las, las organizaciones internacionales, que básicamente, como he mencionado, es la OCDE, la OMS, eh, el Observatorio de Sistemas y Políticas de Salud, el Centro de Cáncer también llevado a la OMS y Orfanet. Eh, y luego las, eh, las gran directas con los Estados miembros, eh, cuando bueno, consideramos que es un monopolio de, de, de facto, porque son los institutos de salud de los Estados miembros quienes tienen eh, eh, atribuidas algunas, a, a algunas actividades. Eh, bueno, esto, estas son la, las fechas para la implantación por, por jadea de, de, de todas las actividades. Eh. En la primera y en la segunda ola, en la primera ya no se puede presentar nada, o sea, eh, ya, ya se cerró, pero en la segunda, bueno, el, eh, los, los contratos, eh, antes mencioné las, las grants, ahora estos son los contratos, eh, se están abriendo, eh, no todos se han publicado aún, vendrán más, por ejemplo, también la iniciativa de, de vacunas. Eh, los deadlines serán en diciembre y bueno, la, la idea es que se pueda empezar en el, en el mes de marzo. Eh, todas las, las preguntas relacionadas con las, con las eh, cosas prácticas, digamos, no policy, sino eh, implantación práctica, tienen que ser dirigidas a JADEA. Sea JADEA Calls, JADEA Tender o JADEA eh, Join Action. Eh, ya que no es competencia de Santé, sino de jadea la implementación eh, práctica. ¿Quiénes son los que se pueden presentar? bueno Pues, en realidad, cualquier entidad eh, jurídica legal eh, que esté establecida en, en un Estado miembro o en SIS. En algunos casos pueden ser entidades establecidas en, en, en terceros países. Esto es fácil para los, eh, para los contratos, para los tenders. Eh, en cuanto a las otras actividades, se están negociando eh, con los países interesados. En principio, el, el programa de salud, el Io for Health, es para los Estados miembros más los Estados de la el área económica eh, europea, o sea, Noruega, Islandia y Liechtenstein, eh, en corto. Eh, esos, eh, o sea, estos 30 países forman parte del, del programa de salud desde el principio, eh, y para extenderlo a otros países tienen que eh, expresar un interés y negociar. Eh, en estos momentos, bueno, se está negociando con, al, con algunos de ellos, igual que participaron una, algunos otros en el tercer programa de salud, participaron eh, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Moldavia, eh, y no sabemos quiénes son los que al final acabarán participando en este caso. Y, bueno, cualquier entidad legal que, que, que esté autorizada para participar. Esto es todo, eh, un montón de información, pero mucha de ella no es, no es nueva, pero estoy abierta a las preguntas que pueda, que pueda haber después y muchas gracias por todo. Muchas gracias Isabel, ha sido eh, súper completo, no nos podías dar más información en estos 20 minutos. Y bueno, pasamos ahora a la última breve presentación antes de las preguntas. Os vuelvo a repetir que podéis ir poniendo vuestras preguntas en el chat. Sí. Y ahora eh, va a haber una pequeña intervención, eh, eh, bueno, conmigo y con Mireia Caravantes, entonces vamos a intentar daros unas pinceladas sobre la participación de Navarra en redes y partenariados europeos y sobre eh, el apoyo que pueden recibir las entidades europeas para participar en este tipo de programas. Entonces, eh, vamos a intentar en cinco minutos cada una daros eh, unas pequeñas eh, pinceladas. Por mi parte, eh, bueno, soy Beatriz la trabajo en la Delegación de Gobierno de Navarra ante la Unión Europea y os voy a contar un poco eh, brevemente nuestra participación en redes en el ámbito de la salud. Eh, Navarra tiene una representación eh, ante la Unión Europea desde el año 93. Eh, y eh, bueno, desde, desde 1999 tiene una delegación como tal. Entonces, la, la función principal de la, de, de la delegación o oficina permanente de Navarra ante la Unión Europea es eh, ser una antena de gobierno de Navarra ante la Unión Europea. Eh, realizamos muchas funciones, entre otras representación, eh, ofrecemos información eh, a los agentes navarros sobre Políticas europeas, sobre legislación europea y sobre oportunidades de financiación, principalmente. Eh, participamos de una u otra manera, eh, eh, por ejemplo, en el Comité de Regiones, eh, mediante el seguimiento, sobre todo, de dos intergrupos. Y luego, una labor importante que realizamos desde la delegación es la participación activa en redes y eh, partenariados que pueden ser de interés para Navarra. Entonces, eh, en la participación eh, en estas redes y partenariados, eh, bueno, damos prioridad a las áreas identificadas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, eh, entre las que está Salud, por supuesto, como ya ha dicho nuestro director general, y eh, para el seguimiento de algunos temas contamos con un convenio con eh, eh, ADITEC para, en concreto, salud, transición ecológica y digital y economía circular. Aquí, eh, unas pinceladas sobre eh, algunas eh, de las principales redes en las que estamos presentes. Y eh, en el ámbito de, de la salud, eh, os voy a contar eh, en dos minutos eh, dónde estamos. Entonces, estamos, así, en, a grandes rasgos, en redes europeas, en, en tres... En partenariados europeos, eh, así, eh, bueno, en resumen, en destacamos dos y luego participamos en el intergrupo de salud del Comité de Regiones. Entonces, eh, participación en redes. Vanguard es una red que agrupa 36 regiones europeas que están interesadas en promover la innovación en sus procesos industriales. Cuenta con siete pilotos. Eh, en esos siete pilotos, entre esos siete pilotos, Navarra está en cuatro. Y eh, lo que se hace es, eh, nos juntamos con otras regiones y realizamos demos eh, sobre estos temas que interesan. Entonces, este año se ha lanzado un nuevo piloto sobre salud, Smart Health en concreto, dedicado a medicina personalizada. Está muy en ciernes y eh, lo seguimos de cerca para ver si eh, tal vez eh, pudiéramos participar también en este piloto. Por otro lado está ERIN. Eh, esta es una red con 125 miembros europeos. Eh, es una red especializada en eh, investigación e innovación aplicada a 13 temas o 13 grupos de trabajo. Entre ellos está Salud y eh, tenemos la suerte desde la delegación, hemos sido, eh, bueno, sido seleccionados este año para coordinar eh, este grupo temático junto con eh, la región de Helsinki y eh, dos regiones danesas. Entonces, eh, en eh, el programa de trabajo que tenemos, o los temas más importantes son medicina personalizada, digitalización de datos, misión de cáncer y el plan europeo de, de lucha contra el cáncer. Eh, bueno, entonces, en el ámbito de esta región, además de organizar eventos junto con otras regiones en estos temas, eh, por supuesto, eh, damos visibilidad a lo, que, a lo que hace Navarra en estos temas. Luego, por otro lado, eh, en eh, la comunidad de trabajo de los Pirineos, que agrupa a las regiones eh, en torno a los Pirineos, hay un grupo de salud en el que está eh, activamente participando nuestro Departamento de Gobierno de Navarra de Innovación en Salud. Luego, pasando a los partenariados europeos que eh, eh, promueve la Comisión Europea, estos son mm, grupos, de, eh, como grupos de regiones que se juntan en torno con el apoyo de la Comisión Europea en torno a temas que son eh, importantes y también relacionados con las estrategias de especialización inteligente. Entonces, aquí y con la ayuda del convenio de Aditec, estamos eh, siguiendo dos eh, partenarios europeos. Uno, sobre medicina personalizada. Eh, aquí hay 11 regiones eh, europeas y está liderado por eh, eh, una región holandesa y dos regiones belgas. Entonces, eh, aquí eh, no hemos confirmado participación, pero lo seguimos muy de cerca y la idea es eh, participar. Eh, y luego, por otro lado, está el partenariado europeo EPE-PERMED eh, para la medicina personalizada. Esto es eh, un gran partenariado eh, promovido por la Comisión Europea se lanzará eh, en, en el año 2023 y aquí eh, también se hace seguimiento y eh, integrarán en este partenariado dos redes en las que ya participa Navarra activamente, que son la ERA PERMED y la ICPERMED. Y por último, como os decía, desde la delegación participamos en varios intergrupos eh, del Comité de Regiones y uno de ellos es eh, el Intergrupo de, de Salud. ¿Vale? toda esta información se refleja eh, para aprovechamiento de los agentes navarros tanto en la bueno en, en Twitter en la web de la delegación que como nuestro director general ha explicado eh, son los foros eh, los foros permanentes y, y bueno para cualquier cosa estamos eh, eh, ahí en, en, en Bruselas en la rue de Pascal y ahí tenéis el, el email y el mío también y pasamos eh, ahora a eh, Mireia Caravantes, que nos va a contar, va a completar esta presentación con un poco eh, el apoyo con el que cuentan los participantes navarros. Buenos días, creo que ya se ve la presentación. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, voy a intentar ser breve, gracias por la invitación y voy a intentar ser breve, acabar pronto, ya estamos un poco puestos de tiempo. Eh, quiero, con esta presentación, explicaros un poco que, dónde trabajamos, que es la red, la en y cómo os podéis beneficiar de, de los servicios que ofrecemos. La Enterprise Europe Network es una iniciativa de la Comisión Europea que ofrece servicios gratuitos, eh, que viene trabajando en una trayectoria de más de 10 años y sobre todo está enfocado a nuestro objetivo principal, son pymes, pero también tenemos investigadores y, y centros tecnológicos. Uno de nuestros objetivos principales es mejorar la competitividad de la barra Mire, ella me dicen que se oye un poco bajito. Ah, voy a irritar un poco Te puedes más acercar bien? un poquito. Decía que uno de los objetivos principales eh, es mejorar la competitividad de Navarra en cuestiones de innovación e internacionalización. ¿Cómo venimos trabajando? Como os comentaba, en la Enterprise Europe es una red de colaboración de distintos nodos ubicados en todo el mundo y lo que hacemos es, con una experiencia empresarial a nivel internacional sobre internacionalización, eh, lo complementamos con un conocimiento de local, porque nosotros únicamente ofrecemos servicio a empresas navarras eh, para intentar trasladar la innovación o la internacionalización a nuevos mercados. Esto es una nueva imagen un poco gráfica o visual para que veáis cuánta representación de, de la red hay a nivel mundial. Eh, Estamos en todos los continentes, eh, sí que es cierto que el, grosso, el, el la mayor parte estamos ubicados en Europa, pero bueno, ya se va abriendo a nivel mundial y podríamos tener contacto con, con otros nodos a nivel interno. Para que entendáis cómo funciona la red, eh, nosotros los servicios que ofrecemos los solemos distribuir como en tres grandes bloques, que uno sería el servicio de asesoramiento, en el que ofrecemos eh, información eh, sobre fondos europeos, eh, digamos que es la fase previa, una estrategia sobre qué fondos me interesan, qué fondos me pueden encajar, cuáles hay, es, digamos es un canal de información, ya que nosotros no entramos en, en copendencia con consultoras porque no, no hacemos la, la parte administrativa o más de redacción. Por otra parte tenemos los asesoramientos en propiedad intelectual industrial, transferencia de tecnología, y ahora otros nuevos servicios que la Comisión considera eh, relevantes y prioritarios, como sostenibilidad y digitalización. El que nos interesa ahora sería en la red internacional y de matchmaking, que aquí lo que hacemos a través de eventos B2B, misiones y de una plataforma, que os explico muy brevemente, podemos buscar socios internacionales para, para búsqueda de consorcios o colaboraciones internacionales. Y luego la última parte, otro servicio que tenemos, es el apoyo a la innovación, en el que ofrecemos servicios de diagnóstico gratuitos para saber en qué punto está nuestra empresa y cómo puede ir desarrollándose. Para que sepáis un poco cómo estamos estructurados, en Navarra trabajamos dos nodos EN. Por una parte, sería, eh, estaría AIN, que lo que nos diferenciamos entre AIN y Universidad de Navarra, sería eh, AIN se encarga de la cooperación comercial, es decir, distribuidores, fabricantes, un producto finalizado que es eh, vender o comprar, por así decirlo, Sería la parte en que se encarga IN, que estarían Sandra Herrero y Monse Guerrero, dos compañeras, y luego, por otra parte, la cooperación tecnológica, que es la que nos encargamos nosotros, por así decirlo, que serían las licencias de tecnología, transferencia de esos conocimientos y transferencia de I. Sí que es cierto que hay otro bloque, que es la búsqueda de partners para proyecto que en esta trabajamos eh, complementarias y entraríamos ambos lados. Entonces, dependiendo de cada necesidad y cada sector, pues veríamos con qué, con qué entidad podríamos trabajar. Para que entendáis bien cómo funciona, en, tenemos una página web, un, una base de datos, en la que se publican distintos tipos de perfiles. Hay perfiles tanto tecno, eh, tecnológicos como comerciales. Yo ahora me voy a centrar en los tecnológicos, que son los que trabajamos eh, nosotros aquí en la universidad, pero sería el, el mismo, la misma naturaleza. Una oferta, una demanda de una tecnología de un servicio o producto y luego por otra parte un tercer tipo de perfil que sería la búsqueda de socios para una convocatoria en concreto una empresa necesita en encontrar un partner internacional para un proyecto eh, para cerrar un consorcio para financiarlo para que veáis cómo funciona esto es un pantallazo de lo que es la página web de, de la N que es pública es abierta podéis verla a todos eh, a través del enlace que está abajo y lo que cómo se di, eh, distribuye es a través de unos filtros en los que puedes hacer tu tipo de búsqueda concreta, es decir, por ejemplo, en este caso estamos hablando de salud, podríamos hacer un primer barrido de palabra genérica salud, gel, y luego abajo en los filtros puedes poner qué estás buscando, es decir, decir eh, necesito algo o oferto algo, o bien estoy buscando eh, socios internacionales para una convocatoria, en este caso seleccionaríamos eh, podemos también seleccionar países, tipo de perfil y palabras clave. Y luego te aparecen los perfiles publicados que si luego quieres ir viendo se, ven, eh, se detalla eh, qué se busca de forma anónima. Es decir, todos los perfiles están anonimizados para que lo que realmente se por las personas o las entidades que tres, se interesen por la tecnología o el producto o servicio y no por la empresa que hay detrás. Y luego ya se establecería una colaboración a través de nosotros, bueno, una conexión, perdón, una, eh, un diálogo en el que ya se podrían traspasar los datos y siempre que, que la entidad nos lo permitiera. Y por otra parte, eh, además de los perfiles, otra forma de búsqueda de socios y servicios estrella, por así decirlo, serían los eventos B2B, los brokerage event En este caso he seleccionado uno a modo de ejemplo que trata salud, en este caso tecnología de la salud y biotecnología, que se celebrará en enero de 2022. Ya hay más de 100 inscritos eh, participantes y lo que se ofrece en este tipo de eventos son reuniones bilaterales de empresa con empresa o entidad con entidad con distribución. Y nosotros lo que da, ofrecemos es un soporte en la agenda y en, en la gestión de estas reuniones. y... Esto es una buena oportunidad para una empresa, una entidad, para buscar socios, eh, tener los dos aglutinados bajo un mismo sector y ver qué oportunidades te puede ofrecer eh, a, nivel, a nivel salud en este caso. Ya para acabar, voy así como muy rápido por acabar con tiempo, ya lo siento. Eh, que sepáis que la, que la Enterprise Europe desde la comisión se marcaron unos sectores claves que, en los que se trabajarían eh, bueno, eh, son, estos, eh, son estos 17, son grupos de trabajo en los que se trata un tema concreto y simplemente quería deciros que bueno, eh, está el de salud, se, cree, se consideró un sector clave eh, dentro de la, de la N y de hecho nosotros formamos parte de este sector grupo de salud. Lo que se hace es que eh, trabaja bajo un mismo sector, eh, se ofrecen eh, colaboraciones más concretas o o información sobre financiación específica, pues bueno, que sepáis que existen estos sectores y que nosotros formamos parte de este caso del desarrollo. Y bueno, como he ido muy rápida y me imagino que la información ha sido muy así a grandes rasgos, os dejo nuestros contactos, tanto de mi compañera Sandra Enain, que a la parte comercial como de nosotros aquí en la universidad, por pues si necesitaseis aclarar cualquier duda, pues que estamos disponibles. Ya lo pues muchas gracias. Bueno, nos quedan cinco minutitos para preguntas y hay tres preguntas concretas. A ver si eh, podemos eh, obtener respuestas también rápidas y concretas. Una pregunta de Inés Corcuera. Dice, ¿a quién me puedo dirigir para preguntar si el proyecto de investigación que llevo puede beneficiarse de estos programas? Eh, esto no va, sí. Primero, el programa... Eh, no financia no financia proyectos de investigación como tal, financia actividades de salud pública, proyectos de investigación es el horizonte, eh, lo que entendemos clásicamente por proyectos de investigación, eso lo primero. Eh, y luego pues, eh, hay que leerse las, las condiciones de la convocatoria, eh, si encaja, vale, y si no, también eh, lo que pasa es que los proyectos de salud nunca se financian una actividad que lleva un... Eh, una entidad eh, en un país o en, en una región. Normalmente no hay un número mínimo de, de países donde tiene que funcionar, pero eh, no puede ser algo que está pasando en eh, donde sea, o sea, en, en Pamplona. Eh, no, es coordinación porque son actividades de coordinación de salud pública. Vale. Venga, segunda pregunta de Laura Sesma de Zavala. Dice. ¿Hay algún punto de encuentro para entidades que quieran participar en los proyectos que ahora se han abierto? El día 28 se puede tener más información sobre ello. De todas formas, los National Contact Points, eh, para España es el Centro de Salud Carlos III, es quien aglutina toda esta información, pero acaba de presentar eh, ahora mismo a Mireia una serie de, de plataformas que también pueden servir como punto de encuentro, para, sobre todo para empresas, que es el caso de, de Zavala. Y pregunta a otra persona si ese evento del 28 se grabará. No se no graban todos los eventos, se quedan ¿La... En, el, en la gel Policy platform. Vale, y luego otro comentario de la misma persona, de Laura Sesma, era eh, que sería más importante tener más información sobre el funcionamiento de las Joint Actions. Esto no sé, ya sí. Bueno, <más> Normalmente hay, hay información en la página de salud y en la página de, de Jadea. Eh, llevamos con la Join Action eh, 14 años, con lo cual la experiencia hay. Es verdad que son eh, actividades con los Estados miembros y son los, eh, los Estados miembros y la persona de contacto que es nominada en cada país. Normalmente es el, alguien del Ministerio de Sanidad o del Instituto que está trabajando con esa actividad en concreto. Eh, quien se encarga de, de, de designar los puntos de contacto. Cada, eh, cada Estado miembro puede funcionar como quiera y designar, tan, o, sea, o trabajar con tantas entidades nacionales como quiera, pero eh, la comisión solamente tendrá una contraparte en, en, en el Estado miembro. Pero sí que, bueno, pues recuerdo, porque fue uno de, de las Join Action en las que yo participé, eh, que era eh, la Escuela de Salud Pública de Granada, quien, eh, quien eh, actuaba de, de punto nacional, o sea, no necesariamente el ministerio tiene que ser el ministerio, sino que puede decir, y en esta yo en acción, el contacto español es la Escuela de Salud Pública de Granada y puede haber otras entidades eh, asociadas. Pero eh, esto, esto no son eh, que se presentan empresas u otros participantes así, sino que tiene que ser a través de las autoridades sanitarias de los, de los Estados miembros. Vale. Bueno, pues eh, como, bueno, muchas gracias. Habéis sido súper eh, concretos. Como hemos llegado al final del webinar. Eh, doy paso a nuestro director general para eso, para darles las gracias y, y despedirnos. Es, muchas gracias Beatriz, eh, muchas gracias Mireia y muchas gracias especialmente Isabel por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras y por habernos trasladado toda la información y también haber respondido a las preguntas que, que ha hecho el público asistente. También agradecer una vez más a las personas participantes el interés mostrado, como el resto de webinarios y de foros permanentes de encuentro, vais a disponer las diapositivas eh, colgadas en la página web de foros permanentes. Ahí tenéis la, la información. También los que no estén suscritos os podéis suscribir. Y eh, está grabado, o se, va, se está grabando eh, la, la presentación. Por lo tanto, podéis volver a repetir y a ver eh, la formación eh, tantas veces como queráis. Simplemente eh, recordaros la fecha que hagáis ya un Save date para el 17 de diciembre en Pamplona, eh, que lo haremos presencial y también eh, re transmitiremos por, por streaming y eh, Misión Cáncer, que es lo que vamos a tratar. Eh, finalizar deseándoos un, un feliz viernes, espero que acabéis bien el día y que comencéis bien el fin de semana y que descanséis o que... Bueno, pues divirtáis, que, eh, que tengáis un, un buen fin de semana y que hagáis bien el día. Muchas gracias y es que ricas cosas.